Pasó realmente porque nosotros nos llamábamos y nos llamaron, y yo ni sabía qué era lo que me daban. Nosotros no tenemos conocimiento de lo que pasó ni en qué él andaba. Nosotros no tenemos conocimiento porque nosotros poco compartíamos con él. Y después que una persona es adulta, usted no sabe los pasos que da en la vida. Lamentablemente, el caso vinimos a buscar a nuestro familiar aquí muerto, pero no tenemos conocimiento de cómo fue ni qué pasó. Eh, bueno, a mí me llamó un familiar y yo ni entendí lo que me dijo y luego me mandaron la fotos. Yo no tengo más conocimiento porque ahí ya yo caí llorando y no no tengo más información. Bueno, yo no le puedo detallar cómo era él porque yo siempre estoy trabajando y yo casi no compartía con él. No le puedo dar más información. José Luis, la Antigua, Núñez, Veragua. ¿Quién era? ¿Quién era, ese, era ese? Tía. Karina. En el caso de sus familiares, la persona que pasó el hecho, lamentan? Lamentamos mucho la situación, le hacemos un llamado pidiéndole excusa por lo pasado y decirle que nosotros lamentamos lo ocurrido desde lo más profundo de nuestro corazón. Lamentablemente, nuestro familiar está muerto, pero gracias a Dios, no a su familia no le pasó nada, a los familiares de donde él está. Entonces una familia trabajadora, ustedes? Nosotros somos una familia de trabajo. Bueno, yo misma en una ocasión que tuvo un problema con su esposa y eso yo lo mandé a él y lo aconsejé, pero después yo no tengo más conocimiento de su vida porque es lo que le digo yo siempre estoy trabajando y yo no tengo tiempo para saber de la vida de los demás ni de mi familia.